dio hace mucho tiempo, pero aún hoy es una de las leyendas más impactantes e interesantes del Panteón de Belén de Guadalajara. Esto es un juguete. Es una perinola. Y este juguete tiene un valor inimaginable para el personaje que te voy a contar. Ignacio nació hace muchísimos años, cuando él presentó una de las enfermedades más extrañas que en esa época se pudo ver. Todos los médicos estaban muy, pero muy interesados en el fenómeno que en él ocurría. Nachito no podía estar encerrado. Siempre debía haber una luz en su habitación, ventanas y puertas abiertas, por lo que sus padres, muy preocupados, decidieron llevarlos al Martín de las Flores, donde se practicaban pues la brujería no encontró solución. Nachito todos los días debía tener una luz encendida y las puertas y las ventanas abiertas. Nachito vivió solo un año. Lo enterraron y todo podía haber quedado así, tranquilamente, pero no. Una mañana un velador salió a horrorizado del panteón. Llamó a las autoridades y explicó que la tumba de Nachito había sido abierta y el fretro había quedado en la parte superior. Al día siguiente volvía a pasar lo mismo. Se guardaba el fretro, se cerraba la tumba y al día siguiente amanecía nuevamente en la parte superior. Así por 10 días. Los padres recordaron lo que durante en vida Nachito sufrió, así que decidieron explicarlo a la ciudadanía y dejaron su fretro fuera de la tumba. Sin embargo, la gente que va y visita su tumba le deja juguetes para que si Nachito sale por las noches, se ponga a jugar. Pero por mucha atención en esto, si te da curiosidad y te llevas uno de sus juguetes, cuentan, eso dicen, yo no lo sé, cuenta la leyenda que puede ser que Nachito te visite. leyendas más intrigantes que hay en el Panteón de Belén es la tumba del vampiro. Hemos escuchado historias sobre vampiros en otros continentes y en Guadalajara existe una tumba en el Panteón de Belén que se llama la tumba del vampiro. Esto es porque hace muchos, muchos años se comenzó a encontrar diversos animales muertos en varios municipios de Jalisco. La gente al principio no le tomó importancia, pero poco a poco la forma tan peculiar en la que quedaban los cuerpos de estos animales fue llamando la atención porque literal quedaban secos. Algo absorbía toda su sangre, así que la gente comenzó a inquietarse. Pero esto fue en aumento, porque además ya no eran solo animales lo que se había encontrado muerto, sino también a bebés, lactantes. Eran pequeños seres humanos que acababan de nacer y de pronto, de la misma manera en la que encontraron aquellos animales tiempo atrás ahora los encontraban a ellos obviamente mujeres y hombres estaban sumamente preocupados angustiados y siempre trataban de estar dentro de sus casas desde muy temprana hora antes de que oscureciera estaban totalmente encerrados y los que podían resguardados y se ponían a orar para que aquel ser salido del infierno, no fuera a hacer que se acercara a su familia o a su casa. Hasta que un día, muchas personas se cansaron de esto y decidieron hacer diferentes grupos y se diversificaron en diferentes partes del estado de Jalisco. Unos fueron al norte, otros al sur, otros a todos los pueblos cercanos y lejanos. Hasta que un día, increíblemente, pudieron capturarlo con una red. Al tenerlo frente a sus ojos, no dudaron ni un momento en encajarle una estaca. Cuenta la leyenda que en el Panteón de Belén, en una fosa muy profunda, metieron el cuerpo de este ser que, al parecer, el cuerpo era de un conde, de un conde que había llegado a Guadalajara hace mucho tiempo y que era muy extraño porque casi no salía ni socializaba con nadie, pero a veces se le veía a muy altas horas de la noche en su carruaje paseando por las calles, pero nadie sospechó nunca de él. Así que ahora, capturado y clavado, una estaca en él confiaron en que todo esto terminaría así que lo metieron en la tumba le pusieron una loseta súper gruesa pesadísima para que éste no pudiera abrirla pero pasando varios años la estaca perforó la loseta y esta estaca se transformó en un árbol que fue creciendo y se fue engrosando cada vez más al hacerlo el tronco del árbol fue tomando la forma cuadrada rectangular de la tumba. Si tú vas al panteón, te darás cuenta que el árbol se ha deformado en una forma rectangular. Hace mucho decían que si tú ibas al árbol del, del vampiro podías rasgarle con una navaja y sangraría porque sacaría la sangre del vampiro. Pero eso no es verdad. El árbol, aunque le hagas eso, no sucede. Lo que sí dicen es que el día que el árbol totalmente cubra la tumba y sus raíces puedan tronar la tumba que contiene el cuerpo del vampiro, este saldrá nuevamente al exterior y volverá a atormentar a los ciudadanos de Guadalajara. Una historia de una familia muy, pero muy ostentosa en el siglo XIX aproximadamente tuvo la dicha de tener una hija a la cual llamaron Victoriana. Victoriana Hurtado era la primogénita de esta familia que gozaba de enorme fortuna. Tenía grandes propiedades, haciendas, y el día que murieron sus padres, ella fue la heredera total de toda su riqueza. Claro que antes de morir sus padres, ella ya estaba casada con un hombre conocido de la familia, y juntos tuvieron tres hijos varones. Los tres hijos varones, al crecer, no, no resultaron ser hijos buenos, nobles y corazones grandes, al contrario, eran seres codiciosos, egoístas, y al morir su padre al cabo de dos años de haberse gastado lo más que pudo la fortuna de su esposa y de excesivos vicios, ella quedó sola con sus tres hijos. Ella todas las noches pedía porque sus hijos, pues, se transformaran en seres me mejores, nobles y más amorosos. Pero además, Victoriana se enfrentaba a una enfermedad en aquella época muy extraña. Ella, más de una vez, parecía morir. Parecía que su cuerpo quedaba sin vida y en realidad eran unos pequeños ataques que al paso de unas horas volvía a despertar como si nada. Los hijos esperaban que realmente su madre pudiera morir pronto para ellos hacer uso de su fortuna. Ella estaba muy triste por eso, así que siempre tenía el pendiente de ellos, su conducta y las acciones que pudieran tomar hacia ella. Una noche, Victoriana Huerta, sufrió un nuevo episodio de su enfermedad. Y esta ocasión, sus hijos no esperaron ni siquiera la revisión de un doctor. Decidieron llevarla directamente al panteón de Belén, enterrarla y ya no saber nada más que declararla muerta para poder recibir su fortuna. Esos hijos, los tres, confabularon para hacerle daño a su propia madre, lo cual cuando Victoriana despertó al interior de la tumba antes de realmente morir, cuenta la leyenda que con su puño quebró su tumba y en su puño llevaba el testamento, en el cual pedía que toda su fortuna fuera dada a hospitales y a hospicios y a gente que lo necesitara, porque ni un centavo verían sus hijos de su fortuna. El Panteón de Belén goza de muchas leyendas muy interesantes. Otra de ellas que te quiero compartir es una historia en la que unos jóvenes estudiantes porque déjame contarte que el Panteón de Belén está a un costado del hospital civil en donde en aquella época era un hospital para apoyo y atención a personas con, pues con enfermedades diversas. Ahí estaban estudiantes obviamente del oficio de la enfermería y de la medicina y los estudiantes decidieron hacerle una broma a un amigo. Ellos decían que querían intentar y querían probar a su amigo si era tan valiente como para llegar a uno de los extremos del de panteón. Tenía que brincar la barda, correr hasta el otro extremo, tocar la pared y regresarse. Así que el amigo, por no querer quedar mal y no verse como un cobarde, aceptó la propuesta. Decidió armarse de valor, brinca la cerca y pega carrera hasta el otro extremo de la pared. Ya estando ahí, al tocarla, gira su cuerpo y algo le está jalando la capa que traía. Su cuerpo se empezó a desvanecer del susto de tan solo pensar que un ser de ultratumba le estuviera jalando la capa. Él luchó y luchó y luchó por zafarse, pero no lo logró. Así que, tras hacerle esa broma y pasaron varias horas y ver que su amigo no volvía, se preocuparon. Así que esperaron a que empezara a amanecer para entrar al panteón. Caminaron hasta lo más profundo del de panteón llegando al extremo de la pared y encontraron a su amigo tirado sin vida. No fue un ser de ultratumba lo que lo detenía. En esa época los estudiantes usaban una capa para protegerse del frío y su capa cuando giró se atoró con un clavo. Él, por su terror, se asustó tanto que murió del susto. Sin embargo, fue a causa de un clavo que sostenía su capa. Esta broma, que fue gastada a su amigo, costó muy cara y los amigos adolieron la pérdida de su amigo y nunca más lo volvieron a hacer. Hay una leyenda de un personaje súper interesante para mí, porque me fascinan los piratas. Y aquí, en el Panteón de Belén, hay una muy especial. Este pirata era algo serio, y como todos los piratas, hizo grandes fortunas saqueando diferentes ciudades. Tenía un hijo, pero aún así, su codicia era tan grande que ni a su hijo le reveló dónde estaba su tesoro. Pasaron años y el pirata murió, sin decir una sola palabra de dónde se encontraban sus tesoros. Cuenta la leyenda que aquel que se ponga en su tumba a las 12 de la noche, rece un rosario completo, orando por su alma y su salvación, al amanecer aparecerá el fantasma del marinero o del pirata y le dará las señas exactas en dónde encontrar toda su fortuna. ¿Te atreverías a hacerlo? Que además del Panteón de Belén, también se encuentra el Panteón de Mezquitán. En Guadalajara, en el centro, en el corazón de Guadalajara, estos dos panteones son muy importantes. El Mezquitán sigue utilizándose para entierros, pero aquí lo más interesante es que para poder abrir la calle de Enrique Díaz de León y la calle Federalismo o Avenida, tuvieron que usar gran terreno de estos panteones. Por eso, mucha gente evita caminar por las calles de federalismo y Enrique Díaz de León alrededor de las 12 a las 4 de la mañana, porque muchos han sido testigos de que se aparecen ánimas. Pues, ¿por qué? Porque les han retirado sus tumbas y estas ánimas sufren porque no se les puede llevar flores, ni sus vivos o sus familiares les pueden llevar ofrendas. Trata de no caminar esas horas por las calles de Guadalajara, porque podría sorprenderte a algún ánima caminando con pena y llanto. También sabemos que hubo una época de cristeros, y en esta época hubo muchísima persecución. Dicen que Guadalajara cuenta con una serie de túneles ocultos y secretos que van desde la catedral hasta el museo, hoy museo, Hospicio Cabañas. Era por donde podrían huir estos seres que eran perseguidos en esa época de la cristiada y muchas veces algunos de esos túneles han sido descubiertos. Puedes ubicarlos, caminar en ellos, muy brevemente. ¿Por qué? Porque nadie los ha explorado en su totalidad. También comentan que esos túneles del centro de Guadalajara hacia el norte, donde se encuentra la Barranca de huentitán hay un túnel, un túnel secreto para poder sacar a todas esas personas del centro de Guadalajara hacia, en aquel entonces, la barranca de Huentitán era ya las afueras de la ciudad. Aquí, en este barrio que se llama Huentitán el Bajo, hay una historia. Como en aquellas épocas hubo también grandes enfermedades, para poder sacar a todos los cadáveres de estos seres que se enfermaron, los ponían en una carreta, los pasaban por esos túneles y los traían hasta la barranca para tirar sus cuerpos. Por las noches nadie se explicaba de dónde venía ese sonido de los casquillos de los caballos. Se escuchaba el girar y girar de una carreta. Y por más que la gente salía a las calles, no veía esa carreta. Por lo tanto, su imaginación floreció y pensaban que era el mismísimo diablo que andaba paseando por las noches en busca de almas. Nadie sabía que era aquella carreta carroza fúnebre por las tierras subterráneas de Guadalajara del centro hasta la barranca para tirar los cuerpos de estos enfermos o ya fallecidos. Esto se quedó en la memoria de la gente y en Guenditán dicen que si tú escuchas una carreta a las 12 de la noche es la muerte que va pasando casa por casa para ver a quién se va a llevar. Guadalajara cuenta con infinidad de historias y leyendas. Cada edificio tiene un valor increíble, tanto en su arquitectura como en sus historias. Y no hay excepción en una casa que le llaman la casa de los perros. La casa de los perros, cuando tú la ves de frente, ves una estructura maravillosa, sencilla, pero muy grande. En cada extremo superior verás dos estatuas de perros, una a la izquierda y otra a la derecha. Estos perros tienen posturas, son esculturas en postura de alerta. Y cuenta la historia que en esta casa vivió Ana, una hija de una familia muy ponderada. Ana tenía a su esposo y los dos vivían muy felices. En aquella época, los viajes se realizaban en barco y Ana y su esposo les daban mucho por viajar. Pero una ocasión, el marido tuvo que salir de viaje, por lo que Ana le prometió esperarlo y amarlo por siempre hasta su regreso. Se fue el marido y nunca volvió. Le llegó la noticia a Ana de que su marido había fallecido. Sin embargo, en aquella época, las viudas debían de esperar un duelo de más de un año. Algo que Ana no cumplió. Ana en breve se casó nuevamente y esto causó una serie de acontecimientos extraños por las noches, en la que se escuchaban muebles moviéndose, sonidos, lamentos y hasta perros. Sus perros eran dos. Estos, claro que no lloraban, pero ella, su conciencia y su sentir o culpabilidad la hacían escuchar sonidos. Así que ella podía jurar que eran sus perros los que estaban ladrando. Pero cada vez que los iba a revisar, esos estaban profundamente dormidos. Ana buscaba y buscaba en toda esa casa un mencionado tesoro que su esposo había escondido en ese lugar. Y al igual que la historia que te conté del marino en el panteón de Belén, ahí también cuenta la leyenda que si tú vas a la casa de los perros a las 12 de la noche rezas un rosario sabrás la ubicación exacta de ese tesoro que dejó ese marido adolorido por una esposa que lo olvidó fácilmente. sobre muchos personajes, monstruos y seres fantásticos alrededor de Jalisco. Pero, además de ánimas, seres y leyendas en panteones, también las iglesias, las catedrales tienen mucho que contar. En el caso de Guadalajara, hay una historia de una pequeña niña que hacía todo lo posible por hacer su primera comunión. Pero su padre no quería y ella, por más que le intentaba y le decía, papá, por favor, yo quiero hacer mi primera comunión, el papá tajantemente le decía que no. La niña tenía tantas ganas de lograrlo que lo hizo a escondidas. Iba a su preparación cada sábado y le echaba muchas ganas para aprenderse todo lo que ahí le enseñaban un día por fin pudo terminar sus clases y le permitieron o tal vez lo que quisieron decirle fue que podía hacer su primera comunión pero quién podría padrinarla su padre no lo haría así que muchas cosas que los niños quieren lo hacen a escondidas entonces fue que apareció un alma caritativa y le dijo que lo, la apadrinaría. Fue un hombre ya grande, quien junto a su hija la acompañaron. Le dieron un lindo vestido blanco, su vela, su pequeño libro de oraciones. Y ella estaba ahí, dispuesta a hacer su primera comunión en la Catedral de Guadalajara. Sucedió entonces que ya habiendo terminado la ceremonia, apareció el padre de la niña y lleno de enojo le quitó la vida. Dicen que aún está en una pequeña vitrina de cristal en la Catedral de Guadalajara el cuerpo de esta pequeña niña, que fue puesto ahí para de alguna forma orarle por su descanso no beatificarla, pero sí darle un merecido reconocimiento por su fe y su tenacidad. Yo no lo sé, una sola vez la vi y cuentan que su cabello sigue creciendo, que incluso se lo han recortado y sus uñas también van creciendo. Así como las momias de Guanajuato, así también dicen que el ser que está ahí es el cadáver real de esta niña. Tendrías que venir a ver si es verdad. Hay un pueblo muy cercano aquí que se llama Talpa. Talpa es un pueblo mágico. Ahí escuché algo tenebroso. Muchas veces me han preguntado por qué cuento historias de terror. Y a los niños les encanta. ¿Por qué? Porque esto que les voy a contar es lo que ellos a mí me contaron. Y que salga de la boca de los niños habla de dos cosas que pueden ser leyendas, que pueden ser mitos o que pueden ser verdades. Y si eso sale de la boca del niño, ¿ustedes qué creen? Yo llegaba a un festival. Ahí cada octubre se hace un festival cultural, era grandioso. Yo contaba historias y una reunión de niños se convocó en mi taller. Estando ahí, cada uno de ellos escuchaba mis cuentos, pero, oh sorpresa, que cuando yo estaba con ellos, ellos me empezaron a contar. Ellos le llamaban la gringa. Oiga, ¿usted conoce a la gringa? No, no la conozco. La gringa es una mujer güera alta, pelo rubio, ya algo grande de edad, y nos dicen por aquí que tenemos que tener cuidado con ella. ¿Ah, sí? ¿Por qué? porque se han encontrado cuerpos de niños sin órganos. ¡Ah! ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Yo todavía creyendo que estaban bromeando. Y no, los niños muy serios, todos juntos, eran alrededor de 10 a 15 niños, que contaban en la localidad que eso estaba pasando con ellos y que por eso tenían que tener mucho cuidado. Eso jamás se pudo comprobar, pero estaba en la memoria colectiva de los niños. Quizás solo fue una historia para asustar a los niños para que no anduvieran de vagos por las calles y solos. No lo sé, pero creo que si eso anda rondando en sus mentes o en sus realidades, de qué se pueden asustar con las leyendas y mitos que a veces leemos en los libros o nos cuentan los abuelos de años y años. Y te platico esto porque el siguiente o leyenda tiene que ver tiene que ver con un personaje muy peculiar es un personaje el cual fue creado no sé si por el imaginario colectivo mexicano o fue local y fue trascendiendo de territorio en territorio que ya lo apropian en diferentes partes de México y Jalisco tiene una historia yo la leí y también la escuché. Es la historia del chupacabras. Estoy segura que la has escuchado. Pues escucha muy atento, muy atenta, porque aquí te va esta versión. En un pueblo muy pequeño vivía alrededor de 100 a tal vez 250 personas. Era un pueblo chico, y a un costado había un cerro. En este cerro, a la parte superior, había una cabaña. Era un hombre que todos en el pueblo decían que era un brujo, porque los tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, padres, lo conocían. Sabían que él no bajaba de su casa, sino lo más elemental, para comprar provisiones y lo único que lo acompañaba eran unos cuantos chivos. Todo el pueblo tenía sus costumbres y sus malos hábitos. Uno de ellos era robarle a su vecino. Primero se comenzó con una maceta, después con gallinas, después con objetos más valiosos y alguien, alguien, tal vez sin intención, comenzó a decir fue el hombre de la montaña. Ese fue uno. Después sucedió que cuando se robaron las gallinas de otro vecino, a alguien se le hizo fácil decir, Fue el del hombre de la montaña. Y conforme se iba elevando la cantidad, el monto o el objeto que se robaban, se hizo popular el decir que era el hombre de la montaña. Cada vez que éste bajaba, comenzó a sentir un poco de hostilidad. La gente lo veía con desconfianza, con resentimiento, hasta con odio. Y él no entendía por qué. Simplemente no le interesaba averiguarlo porque él vivía muy tranquilo en su cabaña. Así que bajaba, compraba lo que ocupaba y se regresaba a su casa. Un día, inexplicablemente, la hija, del hombre más importante de ese pueblo, amaneció muerta sin saber por qué, qué era lo que lo había causado, no había estado enferma, no había mencionado absolutamente ningún malestar. Y el hecho de que hubiera amanecido así causó un dolor inmenso en su padre. Mientras el velorio sucedía, a alguien, a alguien se le ocurrió cochichear. A lo mejor fue el hombre de la montaña y se fue de boca en boca, de boca en boca hasta el frente donde se encontraba aquel hombre triste llorando en lo que era el ataúd de su hija y un peón se le ocurrió decir, Señor, por ahí andan diciendo que lo que le pasó a su hija pues puede ser obra del Señor de la montaña. Ustedes saben que cuando el dolor es grande, muchas veces no escuchamos razones. Y eso fue lo que sucedió con este hombre. Él, con el corazón triste, roto, y su mente que no lograba entender cómo alguien tan joven había amanecido inexplicablemente muerta, no hizo otra cosa más que creer en lo primero que le hicieron escuchar. Así que se levanta, enojado, Pide la ayuda de tres hombres y caminan hacia lo alto de la montaña. Al llegar ahí, el hombre se asombra de la presencia de sus vecinos, quienes lo agarraron, maltrataron, ofendieron, lo llevaron a rastras hasta la plaza principal del pueblo. Afuera, ustedes saben que las plazas en los pueblos muchas veces tienen su kiosco y su iglesia, y por supuesto estaba ahí el sacerdote de la zona cuando decidieron hacerle un juicio, el cual el hombre de la montaña no entendía por qué lo estaban acusando de algo así, él se quedó perplejo cuando sin más, sin juicio, sin dejarlo hablar, sin eh, realmente tener pruebas de lo sucedido, el hombre, el padre de esa joven fallecida, tomó un machete, lo acostó, y en el cuello trajo. Solo cayó por un lado la cabeza y por otro lado el cuerpo. Toda la gente comenzó a asustarse mucho, porque aquel hombre que ya tenía su cabeza separada de su cuerpo, comenzó a hablar. Gente, gente perversa, que solo habla sin fijarse en lo que dice y el daño que provoca. Miren lo que me han hecho, esto es total y completamente injusto y créanme que todo lo que haré será vengarme. El sacerdote y la gente en shock y gritando, lo único que se les ocurrió fue cubrir la cabeza con una manta y el sacerdote ordenó que al cuello le pusieran sal. Mientras se ocupaban envolviendo la cabeza parlante, no se dieron cuenta que el cuerpo se levantó, caminó y se fue hasta lo alto de la choza, encendió una hoguera, tomó uno de sus chivos, le cortó la cabeza y haciendo un ritual, un baile alrededor de la fogata, se encrostó la cabeza del chivo. Automáticamente se adhirió como si una llama le hubiera soldado el cuello al cuerpo, las uñas se transformaron en pezuñas, los ojos también, su cuerpo se llenó de pelos, se le transformaron más grandes y más largas los cuernos. Espíritu chivo, guay chivo había surgido, o lo que le conocen como el chupacabras. Este había decidido vengarse. Cuando la gente se dio cuenta que el cuerpo ya no estaba, el sacerdote en automático mandó llamar a toda la gente para que escondieran la cabeza y nunca más volvieran a saber de ella. Los ojos se abrieron, se hicieron rojos, grandes, todo, lo, todo el cuerpo se llenó de un dolor, y un sufrimiento y una ira terrible, porque el, el hombre, el cual había sido culpado y asesinado, era inocente, él jamás había hecho nada de eso, así que, Todas las noches bajaba y buscaba su cabeza. Cuentan que este hombre, esta bestia, este ser, sube las paredes, brinca de techo en techo, rasga las paredes, toca las ventanas, las hace vibrar, llora, grita porque busca su cabeza, pero nadie, nadie le dirá dónde está. Mientras tanto, se ha contado que aquel que levante un falso testimonio a alguien inocente, guay Chivo llegará, se acercará y con su aliento y su mirada de fuego, tus labios y tu boca quemará. Así que ten mucho cuidado con lo que dices hacia los demás de otras personas, porque si no, Guay Chivo te acechará.